¿Dónde está la recuperación? Los 3.900 puestos de trabajo que se destruyeron en la industria no último año en la ciudad de Vigo. Los nueve de cada vez contratos que son temporales y a tiempo parcial. Los trabajos por horas y por días con salarios de impura miseria que no permiten ni tan siquiera sobrevivir. La brutal precarización de las condiciones laborales con las que cada vez tenemos que trabajar por menos salario. Un no sector naval que vuelva a estar en cova productivo, una automoción donde cada vez hay menos gente trabajando y cada vez en peores condiciones. Es tiempo de pasar ofensiva, no solo para no retroceder ningún milímetro, no solo para no perder ni un solo derecho más, tampoco para limitarnos a recuperar o que nos robaron. Tenemos que pasar ofensiva para conseguir una mudanza radical de realidades, para avanzar no camino de poner fin a este régimen insulto, insusto de desigualdades que nos explota y e que nos oprime. En esta tarefa te da certeza que podéis contar siempre que la Confederación Intersindical Galega. Compañeros y e compañeras, ¡Avante caloito Obreira! ¡Viva Galicia Socialista! ¡Viva!